Venga, Vito. ¿Cómo porque... le va? Muy bien, perdón. Se me está cayendo el retorno. ¿Se es... vamos a Vito a los juegos hoy? Eso iba a decir. Los juegos Vito. De Vito, <risa> los juegos Vito tenemos nosotros. Los, los, juegos, de la... los juegos del hambre. Los juegos ¿Qué? del hambre. Bueno, te voy a contar, Vito, porque no sé si vos estás enterada. Hay una gran rispidez entre Lucas y Clarita a la hora de jugar. Con motivo. Usted, del 1 al 10, ¿qué tan competitiva es? Eh, un 8. Apa, bueno, bien, ah, bueno, bien. bueno, es importante aceptarse también con eso. Eh, una de las cosas que siempre se me critica a la hora del juego, ah. en el equipo interno, uh -huh. es que tengo ciertas preferencias por mi querida Clarita. Eso está a la vista. Es por lo tanto que he escrito en, este pa en estos papeles diferentes palabras. Sí. Sí. Uno las va a dibujar, el otro las va a adivinar. Okay. Pero yo no voy a poner cuál papel es para cada uno. Bueno, listo. Vas a ver al azar. Okay. ¿Quién tiene ganas de empezar a dibujar? Vamos a ver quién dibuja y más papeles hace en menos tiempo. Bueno, Pero, dale. Gana, ¿cómo? ¿Quién gana? Gana el que adivina, el que adivina, el que adivina más. Ok, adivina Perfecto. Más. Ok. Bien. Perfecto. Bien. Vas a comenzar vos. Bueno, perfecto. Voy a dibujar. Yo no voy a mirar. Yo me giro, ¿sí? A ver. Puedo mirar eh, el papel. ¿Qué son? Animales, películas. ¿Qué todo? Ah, sorpresa. Acá, este. No digas nada. ¿Estás preparada? Sí, dibujo la imagen para ¿Dibujás que. Dibujas en el aire. Eh, dibujás... ¿Listo? en el aire no. Sí. Dibujas en el pizarrón. Tiempo en el aire. ¿Estás preparada? Sí. Victores. Ya. A ver, Vito. bien. Muy bien. Sí, sí, sí, sí, Tenemos que tener lugar bien. para que dibujemos. Voy todos. a poner así. están viendo las proporciones. Ah, bueno, enorme, he de ella. Un micrófono. No. Ay, yo digo, no, no puedo decir nada. No puedo decir nada, ¿no? No, no, no. no. Un cubanito. Una persona... Ah, una escalera no. Escalera mecánica, senda peatonal Lo está haciendo muy bien ¿Una calle? No Una cancha Cancha de... Eh, uy, a mí me pones <risa> <risa> Cancha, y <risa> Cancha <risa> de... Eh, ¡Volei! ¡Muy bien! <risa> ¡Excelente! ¡Vamos, Vito! Vamos, <risa> vamos. Ay, se habían equivocado ¿Se imaginan? No, estamos bien Vamos, Vito, vas a hacer otra vale, Muy Vito. bien, perfecto A ver... ¡Qué bien! ¡Genial! Chicos, ¿Qué pasó? Ahora lo Va ¡Vamos! Bien. ¿Listo? ¡Ya! Sí. ¡Ya! bien! Un circulito. Vamos a hacer esa alma <risa> <risa> eh, Un ser humano, una persona, un hombre. Dibujamos ¡No! un ¡Mirá! ¡Lo haces hasta las rodillas! ¡Uh! Se le había salido ahí los. ¡Los perisco, pobre listo. hombre! Está. Un ángel. ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! ¡Qué genial, ¡Bien! El nivel de Ángel, bien Qué reales las balas, Vito. Que, mira, ¿Me has claro. hecho un querubín? No, no, me gusta. <risa> no, sí, bueno, sí. Muy bien muy logrado. Bien. Hemos de encontrado una beta artística con Vito. Sí, sí, me encanta. Te pinto, pinto. Vamos. cuadros cuadro. Un No lo voy a Te completo, la nena. <risa> a ver, a ver. Oh, pinta Cuba, <risa> bueno, baila. <risa> te adivina, <risa> quiero, hace todo, todo. <risa> a ver, Vito. Uno, eh, dos, tres, va. Esa misma se da la espalda. Te hace todo. Bueno. A ver, vamos a hacer así. A ver, más o menos así. Sale pic, pic. Un canguro Pic, pará. <risa> ¡No! ¿Qué? Ay, qué ¿Eh? Ah, sí, un riego. ¡Bien! Yeah. Yeah. Yeah. Pero hiciste el sonido. Bueno. Bueno. ¿Eso es el... No, esta es la diferencia. Ponía si es una ametralladora, no sé. Sí, bueno, rara. te pa... dibujado. Vale, dale, dale, dale, dale, dale. Me cae. Ay, pero es que yo soy zurdo para dibujar. Sí, sí, vos ahí, ah, vos bueno, dale, dale. Ahí. Dale, al zurdo. Y dale, bueno, dale. Producción no me sale con la derecha, que vamos a, hacer? a ver, a ver. No, no, yo no, no, no miro. Ay, es joda. No, pero el azar. El me <risa> dibujando. Ay. Pero el azar es así. En azar, es azar. ¿Voy? Sí, vamos. Claro, Lucas es muy detallista. Muy poderoso. Qué gracioso lo que le tocó. Es, ya es una persona. Qué fuerte. Que, esto? Eh. No, no, no, no. <risa> Me da mucha risa las cosas que pueden llegar a decir. <risa> Vamos, Vito, anda tirando. ¿Qué es? Es una, un hombre. ¿Quién? Un hombre, veo que tiene barba. ¿Quién es? Ah, eh, es un... un villano. No, no es villano, ¿Quién porrasito. es? ¿Quién es esta persona que está dibujando Lucas? ¿Quién es esta persona? ¿Somos? Sí, no, Vito. Mismo, ¡Somos mismos! <risa> Por la autopercepción de Lucas Castro. Este A ver. Miren, el, miren, está muy bien. <risa> Lucas, <¿Tú> <risa> nariz más de villano. <risa> el popito está me la muy he hecho bien. hecho más grande la nariz. Sí. Claro, claro, el bigotito te da un look Lucas, cantante de jazz. Eh, Estuviste, un ¿estuviste intento, muy Un intento, un intento de bien. yo. Bueno, bien, bien. Bueno, vamos, vamos, Lucas, vamos A ver, vamos. A ver, dale, a ver. Ay, qué fácil. Ay, qué fácil, ah. qué fácil. Vamos a hacer uno más para que estén eh, a la par en cuanto a dibujaron. Ay, dibuja muy bien. ¡Un pirata! Sí, ¡Muy claro. bien! Eh. Dale, che, en casa. ¿Están <risa> adivinando? Porque dibujan ¿Qué? muy bien. ¿Cómo vamos ganando, perla? Vas ganando, a ver. Una manzana. No. ¿Eres un buen zapato? Sí. Una muy dale. Muy Lucas, dale, una, más, una más. Bueno, Perla. Me busca muy rápido. Lucas. No miro. Lucas tiene, ah. tiene ventaja porque va muy rápido. A ver. No, bueno. Para. ¿Qué? ¿Qué? No, bueno, no, no, está bien detallado. Es una mujer. Quiero ver. Es una mujer. ¿El rostro es una mujer? Sí. Para. ¿Dónde estás? ¡Yo! ¡Me ¿Es estás dibujando a mí! Su, Sí, no, me está yo, no a mí. quiero ver la cámara, para ah, no tapar la cámara. Ah, me está dibujando a mí, la tata. Ahí mirá, está cantando. Ey, tuki. Muy bien. visto. Sí. Me gusta que esté cantando, que es uno de sus hobbies. Para el otro lado de la calle, también, también. Ahí, a ver. ¡Ah, mira qué lindos que estamos, viendo ¿En el medio? ¿Para que estemos los tres? Sí. Oh, dice, ni que le estuviera pidiendo algo. ¿Qué? Ah, los lentes. ¿Qué bueno, dice? ¿Qué? Tenía los ojos muy grandes. Bueno, no te estás esforzando tanto como... lo ha visto. No. Bueno. A ver. Mira. Me encanta, me eh, encanta. me gusta, me gusta mi versión Disney. Ay, soy muy tierna. Sí. Es <risa> me encanta, me Perla, me encantó el juego.